¿El coronavirus puede matar a personas completamente sanas? Sí. Jóvenes completamente sanos antes de infectarse han muerto por la infección. Es cierto que nuestro riesgo de enfermarnos gravemente y morir aumenta a medida que envejecemos y si tenemos otras condiciones como la presión alta y la diabetes. Pero los jóvenes también se han enfermado y algunos han muerto. Algunos han mejorado pero sus pulmones siguen dañados y pueden seguir estándolo por el resto de sus vidas. Por esta razón, los jóvenes deben tener el mismo cuidado que los ancianos para evitar la infección, además de que pueden infectar a otras personas una vez que se infectan con el coronavirus.